Etcétera. Hoy tenemos el Hot 9 de Infinitix, que es una marca con sede en Hong Kong, que básicamente llegó a Colombia no hace mucho, pero eh, a nivel mundial ha lanzado ya varias de estas terminales Hot. Existe el Hot 7 y el Hot 8. Esta es una marca que inició operaciones en 2013. Y ya tiene centros de investigación y desarrollo en Corea y Francia. Es difícil, eh, por así decirlo, dar un juicio de valor sin haber probado el producto, pero eso es lo que vamos a hacer dentro de poco. ¿Qué nos damos cuenta en el momento de simplemente ver la caja? Que tiene una capacidad de RAM. 4 gigabytes que es buena el almacenamiento podría ser mejor pero tenemos que tener en cuenta que este es un dispositivo que cuesta más o menos 100 dólares un poquito más y en colombia 466 mil pesos o sea es un gama media de entrada nada que hacer que funciona en las redes 2g 3g y 4g como podemos ver tiene gps wifi wi bluetooth una batería bastante grande de 5000 mAh lastimosamente como van a ver la conectividad es micro usb 2.0 o sea que la batería se va a tomar su buen tiempo en cargar ahora bien eh, otra de las cosas que tiene es una cámara de 8 megapíxeles para selfies bastante interesante con luz un set cuádruple de cámara que, por ese, que promete ser bastante potente en la parte posterior. Un MediaTek Octacore Tiene también eh, una pantalla prácticamente de borde a borde. Eh, en relación, cubre el 88% de la parte frontal. Y tiene esa muesca, ese huequito en la parte frontal que ellos llaman Infinite O Display. Es HD+. Y vamos a ver qué hay en el interior de la caja. Vamos a dar ese salto. Precisamente, aquí lo tenemos. Pantalla de 6.6 pulgadas, lo que les decía la batería. Sonido DTS, que lo vamos a estar probando efectivamente para ver qué tan bien suena. Y el set cuádruple de cámaras. Aquí podemos apreciar que está la cámara frontal. Y como pueden ver, el display es casi de borde a borde, los biseles son pequeños. En la parte posterior tenemos este set de cámaras, cuádruple, con inteligencia artificial. Como podemos ver, tiene doble SIM y va eh, para la memoria microSD. Lo que les decíamos, micro USB 2.0, para los más clásicos, el jack de audífonos. Acá tenemos... El botón de encendido y apagado, subir y bajar el volumen y el lector de huellas. ¿Pero qué más hay en la caja? Vamos a ver efectivamente qué otras sorpresas existen acá. Bueno, la herramienta para acceder a la SIM. Lo que estábamos buscando efectivamente, el protector para asegurar la inversión que en el momento de una caída no va a sufrir. Algunos detalles sobre el Club Infinitix. No conocemos muy bien. Y un protector de pantalla. Que se ajusta perfectamente al dispositivo. Ya le vamos a quitar esos empaques. Acá podemos ver el cargador de 10 watts Que con una batería de ese tamaño. Seguramente se va a demorar más o menos 3 horas en cargar. Y... Entrada USB 2.0 a USB A. Esos son los contenidos de la caja. No hay audífonos. Ya sé que muchos me iban a preguntar eso. Así que de una vez les digo, no vienen los audífonos incluidos. Como pueden ver, tiene un color bastante interesante. Con unos visos. Es una cubierta mate. Lo que hace que las huellas no queden marcadas tan fácilmente. Como pasa en los sacados de vidrio. Y la cámara... Es bastante vistosa. Así se ve. Ya le vamos a quitar precisamente esta cubierta. Fíjense en este detalle. XOS, que es una capa de personalización que corre precisamente sobre Android 10. Como pueden ver, a nivel de desbloqueo, en el Hot 9 de Infinitix, existen varias opciones, desde el lector de huella, en la parte posterior hasta el código y terminando con el reconocimiento facial. Bueno aquí ya hemos iniciado básicamente la sesión y vamos a ver por primera vez qué tanto Bloodware trae, fíjense que ya acá me instala una especie de app de aplicaciones que es prácticamente como un tema de juegos Vamos a ver si es el mismo Google Play. No. Aquí pareciera otra tienda. Fíjense que me, me pide hacer login o con Google Plus o con Facebook. Si yo la quiero borrar no no me deja borrarlo si sí, algunos deja otros al parecer no tiene la opción de instant apps fíjense que trae bastante software preinstalado y eso que todavía no hemos hecho nada con el smartphone esta es la capa de personalización, me habla del teléfono, me habla del sistema de, de validación trae el tradicional cleaner que traen este tipo de teléfonos para liberar memoria e inclusive se habla de sonido DTS, así que vamos a probarlo precisamente. A ver, porque acá yo solo veo un parlante, aquí no hay más, así que probémoslo, en un sitio tan amable como Texetera. vamos a ver por ejemplo este, suena bastante duro, pero, si se fijan, en el momento de cogerlo de bueno, hay, hay una cosa que, si yo lo cojo así, estoy tapando el parlante nuevo. Bueno. en el momento de jugar y me y puede pasar lo mismo no Chabón, ¿eh? a nivel de ángulos de edición esta pantalla HD Centro de okay, por un segundo, y nos va a mostrar la opción de edición, de, de moverlo del lugar donde lo tenía, a que oh, en sí, algún momento este se puede llegar a ver el pixel. Aquí tenemos otra de las tiendas de aplicaciones, el Palm Store, que es diferente al Google Play. Entonces recuerden que en Asia esto es súper común, por estas latitudes ya no lo es en instalar aplicaciones de fuentes difer diferentes a Google Play que están validadas y en teoría ultra probadas pues no es lo más recomendable. Lo que les decía, fíjense que por seguridad, inclusive empieza a decir que no es recomendable activar eh, aplicaciones de una fuente desconocida. Bueno, ahora vamos a buscar algunos juegos, precisamente. entonces Vamos a, a, a ponerlo al límite. A ver hasta dónde corre, qué nos deja hacer, si existe algún tipo de, las, de, de latencia y demás. Nótese que tiene un modo juego precisamente para que no... Nótese, acá tiene un modo juego precisamente para que no afecte el proceso que no y para que la ralentización del teléfono sea la misma. hay que tener cuidado de correrlo porque mire le tapó el sonido Yeah. Okay. Sí, ¿Funciona bien? Bueno, y algunos se preguntará cómo funciona el set de cámaras y también la frontal Así que vamos a hacer algunas pruebas en etcétera Para que ustedes vean ejemplos de las capturas que hemos hecho así rápidas Estamos probando la cámara del Hot 9 de Infinitix en exteriores, la idea es ver si el micrófono es lo suficientemente bueno y también qué tal salen los colores, el movimiento, la estabilización y demás. Estamos probando la estabilización del Hot 9 de Infinitix y también la parte de luz que, le cuesta un poco. Contar que El Hot 9 de Infinitix tiene un rendimiento bastante aceptable para los usuarios de la gama de entrada que quieren eh, responder llamadas, hacer cosas en el día a día, como mandar mensajes, navegar, redes sociales y demás. Eh, tiene mucho bloatware preinstalado, tal como lo mostrábamos en el inicio del, del video, inclusive los usuarios van a tener la posibilidad de jugar algunos títulos bastante renombrados y el teléfono en teoría funciona bastante bien, digo en teoría porque en el tiempo este tipo de terminales de la gama media de entrada pues suele llenarse y el funcionamiento va disminuyendo ahora bien, a nivel de cámaras creo que hay oportunidades de mejora y también a nivel de la bahía de carga y sincronización creo que habría sido mucho mejor y los usuarios le habrían agradecido a la marca un USB-C pero eh, pues dado el costo la gama a la que está dirigido y demás no se puede esperar que tenga las mismas funcionalidades y características de un gama alta, así que pues creemos que es una buena opción para los que quieren un teléfono para el día a día y no van a o están dispuestos a pagar el equivalente a un pulmón.